Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¡Feliz semana! Lunes iniciamos nuestra semana, mis queridos hermanos, en la presencia de Dios, dándole gracias a nuestro Señor por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él hace en nosotros. Si esta es la oportunidad para que, con piedad, con fe, con gratitud a Dios, le digamos gracias. Cada uno piense en aquello por lo cual hoy le da gracias a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Le dio un signo, pero no se le dará más signo que el de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más grande que Salomón. Cuando se ha juzgado esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta palabra realmente es un campanazo fuerte. Cuántos signos, cuántos milagros cada día en nuestra vida, en el trajinar del día. Somos testigos de muchas cosas, de muchas bendiciones. Y aún así exigimos, dice Jesús, esta generación es una generación perversa. exigen un milagro, un signo. Y el milagro y el signo lo tenemos delante. Pero no lo vemos, no nos damos cuenta. Hoy, Señor Jesús, quiero pedirte que pueda ver, que pueda reconocer tu acción, tus milagros, tu presencia. Dame la gracia, Señor, de poder ver tus milagros, de poder escuchar tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, mis queridos hermanos.